Sí, nos hemos reunido efectivamente con la comisión de directivas del centro vecinal de, de La Viña que nuclea justamente Alto La Viña, nuclea también eh, La Candelaria y Lagunita y la idea ha sido analizar junto a ellos eh, cada, cada problemática del sector, puntualmente nos han manifestado sobre todo en los sectores más humildes de, este, de esta barriada de la ciudad algunos problemas que han tenido con, con las lluvias, así que hemos eh, junto al bloque de la Unión Cívica Radical y algunos concejales eh, decidido trabajar en conjunto, avanzar en cada una de las, de las problemáticas y por supuesto vamos a estar presentes también recorriendo el barrio junto a ellos en las próximas semanas. La idea es avanzar uno de los proyectos importantes es coordinar con los vecinos lo que es cordones cunetas en algunos, sectores, en algunos sectores del barrio y también avanzar en lo que es poda y desmalezamiento pensando que este barrio además tiene grandes sectores de espacios verdes, así que bueno la idea es justamente trabajar en conjunto creo que esto es lo fundamental el centro vecinal eh, cooperando con el Estado y el Estado cooperando con los vecinos de, de, en este caso de la viña. Tuvimos eh, una de las primeras charlas, el desmalezamiento y la poda de árboles, que tuvimos dificultades en estos días de lluvia, que se cayeron varios árboles. Eh, somos tres sectores en el barrio Alto La Viña, sector Lagunita, sector Candelaria y bueno, el sector Alto La Viña. En el sector Lagunita tuvimos el problema del corte de, por uno de los arroyos que que pasa por medio de la calle de uno de los sectores de la Candelaria y de la Lagunita también, que divide en dos esos sectores. Eh, se planteó también el tema de la canalización de esos pequeños eh, arroyos para la mejora, eh, charlamos también por el tema del, el tema del agua. Sí, que en los sectores de la Candelaria, que es un sector que eh, es un asentamiento, eh, vamos a ver la factibilidad de que se pueda hacer la, la conexión de los servicios públicos, tanto de agua como de luz. En el sector de la Lagunita también es eh, un sector con bastantes necesidades. Eh, también se planteó el tema del agua, el tema de la luz eh, para los vecinos, que eh, si bien ahí son lotes privados, eh, hay pequeños inconvenientes... Eh, para poder realizarlos, ¿no? pero bueno, acá con la gestión y acompañados por la, los concejales, creo que se, se va a poder lograr.